Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. ¿Qué tal? Buenas tardes, nos encontramos ya el día de hoy a través de eh, pues la estación de radio del tecnológico Monterrey Campus Puebla, Tráfico 109. ...y a través de la página de Facebook de nuestro programa Conciencia Tech... ...saludándolos como todos los viernes de 4 a 5 de la tarde... Eh, ...en este nuestro programa... ...donde pretendemos simplemente... ...bueno no pretendemos, queremos compartir ideas que tenemos acerca de... ...la conciencia... ...y que algunas de esas ideas pues las pongan en práctica y no las compartan... ...si es eh, que son de interés... ...creo que si sumamos una gotita para generar conciencia en este mundo, habremos hecho un gran trabajo, ¿verdad? sin esperar nada a cambio en la realidad, pero muy contentos de estar aquí. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy bien, buenas tardes. Pues eh, ya cerrando esta semana, semana interesante, con varios eh, con varias situaciones como eh, diferentes, pero de, llena de aprendizaje al final de cuentas, y ya bueno, concluyendo esta semana TEC también, ¿verdad? Para los los alumnos del, del, del TEC 21 2.0, y también casi casi cerrando parciales, ¿no? de los bueno, primer parcial de los de los alumnos del TEC 21 eh, 1.0. Efectivamente, Raúl, la, la verdad es que estamos muy contentos de estar ya cerrando la sexta semana del, del semestre, lo cual implica que ya estamos en la terminando el primer tercio de nuestro semestre, de nuestro primer semestre, eh, con una alta presencialidad, porque todavía no estamos al 100% en la presencialidad, pero sí ya en, una, en un gran porcentaje y eso nos alegra mucho porque siempre ver el campus lleno de muchachos eh, es eh, de lo que más le hace a uno feliz. Igual poder estar compartiendo con los colegas en el aula y en las oficinas y a través de los espacios pues siempre será gratificante, verdad, y nos va a permitir a nosotros, este, pues compartir ideas y trabajos. La verdad es que ya la parte de, eh, de, de la parte online que todavía seguimos, por ejemplo, aquí, este, un poquito nosotros en el programa, pero que ya a veces pues, nos saludamos por acá, Raúl, en el campus, cierto. Así es y sí ya tenemos la posibilidad de, de saludarnos, convivir interactuar y bueno, recoplarnos o readaptarnos nuevamente a esta esta normalidad, al final de cuentas, eh, ya, bueno, le digo, llena de aprendizajes, ¿no? Y pues la verdad es que los invitamos a que si les gusta el programa, lo compartan a través de sus redes sociales, nos den ahí unos eh, deditos positivos y que nos sugieran temas, temas que quieran que toquemos, que platiquemos a través de del de, de tiempo. Y el día de hoy, eh, eh, como siempre, primero que nada saludamos y agradecemos a Andrés por siempre estar al pendiente de la producción de este programa. Y vamos a, a platicar hoy un tema pues que tiene como título, como si fuera la primera vez. Y hablar de, de como si fuera la primera vez, eh, me comentaba Raúl y me, me hacía reflexionar el día de hoy sobre esta parte de la infinidad de posibilidades que brinda, que brinda ver con ojos nuevos cada experiencia. Y te quería yo preguntar, ¿a partir de cuándo, Raúl, o cómo empezaste a identificar esta posibilidad de, eh, de admirarte nuevamente? Porque a mí se me ocurre eh, esto, antes de que entres en, en tema, se me ocurre que este, nosotros... Es como regresar a ser niño, ¿no? Como regresar a ser niño. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, un niño o una niña... Eh, ...ven siempre las cosas de esa manera, ¿no? Hasta se le, les brillan los ojos. O sea, tú ves... ...y les brillan los ojos con, con cada cuestión o posibilidad de, de, de, de ver las cosas de esta manera. No sé, Raúl. Y sí, justamente... ...justamente... Eh, la relaciono con ese aspecto, ¿no? Al final de cuentas, pues al tener a Leonardo cerca todos los días, este, convivir con él, pues puedo observar esta parte. Precisamente. Eh... En el caso, sugerir el tema como un recordatorio, ¿no? Porque precisamente en estos últimos días todo lo contrario. No he estado viviendo eso, ¿no? Ha sido al contrario. este Y precisamente eh, ha sido una situación de repente de pues, momentos donde a lo mejor con ciertas molestias, con frustraciones, con enojos, ¿no? Eh, y la posibilidad de poder eh, impresionarnos, de poder eh, ver eh, las cosas como si fueran nuevas o con otros ojos, porque al final no es que tengan que ser nuevas, simplemente es verlas desde otra perspectiva con otro significado, este, eso pues nos puede ayudar nos ayuda al final de cuentas a experimentar el presente en todo su esplendor eh, entonces precisamente fue esta parte de, de traerlo a colación te digo por, por Leonardo y bueno sí lo he vivido pero no en, en estos últimos días te digo al contrario no ha sido, ha sido este, momentos donde tal vez eh, ha sido de, llenos de aprendizaje como lo he dicho pero no de ese aprendizaje que, que que uno se siente tan a gusto, ¿no? Entonces, este, precisamente digo, ah bueno, pues eh, aún aunque no me, no me guste, aunque me siente incómodo, pues implica aprendizaje, y me puedo responsabilizar de eso y resignificarlo, pero eso no significa que, que el malestar a lo mejor se me va a quitar, porque no tiene ni caso rechazarlo, simplemente es el poderlo observar, experimentar con todas las, pues con todas las entrañas. ¿no? Y es que eh, lo que tú dices es algo fundamental normalmente, y esto, por, por ejemplo, nosotros. A través del coaching lo, lo, lo, nos enfrentamos mucho a esta parte de, que tú mencionaste, o sea, el confrontar una situación a través de verlo desde otra perspectiva, ¿no? Y, y, y es algo que nosotros lo aprendimos en el programa de, que, que siempre hemos platicado, que al cual pertenecemos, a la comunidad de Conscious Business, y es. Eh, Hablar de diferentes perspectivas no Cuando estamos sentados ante un problema Tanto personal, como hablo por mí Como este cuando viene un coachía a nosotros Y puede verlo desde otra perspectiva Simplemente cambia la forma de ver Y de, de sentir y de actuar en las cosas No sé si si estoy siendo claro ¿Y cómo es el, eh, el poder ver algo desde otra perspectiva? Pues simplemente es ponerse del otro lado por ejemplo, si alguien llega aquí o yo llego con Raúl y le digo, ¿sabes qué es que estoy molesto con mi esposa? ¿Por qué? Y le suelto una letanía de cosas que, por las cuales estoy molesto. Seguramente cuando Raúl me esté platicando, oh, a ver, ponte del lado de tu esposa, ¿no estaría? Eh, ¿Cómo actuarías tú? ¿Cómo actuaría ella en este caso? Y ya empiezas a, a hacer reflexión y puedes estar viendo desde otro punto de vista. O bien... Si no quieres con tu esposa poder salirte de la ecuación y decir, bueno, a ver, ¿qué haría una persona que estuviera pasando junto a ti si te ve discutir o pelear o enojarte por lo que estás me, me acabas de mencionar de tu esposa? Y eso es verlo desde otra perspectiva distinta, ¿cierto? Otra es aquel haya persona en que confías demasiado y que puedes compartirle eh, espacios de, eh, y pedirle inclusive a lo mejor consejos o, o una opinión y que consideras que es una persona sabia, una persona eh, que te aporta, este ¿cómo vería la situación? Y eso es ir cambiando de perspectivas para abrirte a nuevas posibilidades. Esa es una manera de hacerlo, ¿no, Raúl? Y es lo que le llaman la silla vacía, ¿no? Así es. Y justamente esta técnica de la silla vacía, de poder eh, tratar de ponerse en una situación ajena, el, el poder tener esta desarrollar esta metacognición para observar desde afuera cualquier situación. Sin identificarse, como lo hemos hablado en otras ocasiones, como si fuera una película. Entonces, donde estamos viendo a los personajes, y en este caso el personaje principal, pues que somos nosotros, cómo estaría viviendo la situación y, y bueno, a lo mejor de repente lo vemos en una película. Pues, ¿por qué esta persona se enganchó? ¿Por qué reacciona de esta forma? ¿Sí? A lo mejor yo haría esto. Es precisamente, es, es, el, es el ejemplo más claro de lo que se podría hacer. Y como tú bien mencionas, es una manera de, de ver eh, la realidad con otros ojos, este, otra cuestión que, que se puede simplemente el hecho de estar atento estar presente, del estar observando con detenimiento, sintiendo con detenimiento, escuchando eso nos va a permitir eh, o sea, ninguna experiencia es igual a otra eh, entonces esa es otra forma simplemente de el estar atento, como lo hemos mencionado tanto, el estar en, en el aquí y en el ahora ahí está más que evidente es más, no, no, no hay ni palabras para describirlo simplemente es una forma de experimentar una nueva, una nueva realidad eh, en cada momento, ¿no? si, si somos capaces de, de estar así. Eh, entonces, la verdad es que sí, es interesante y, y sobre todo nos mantiene, ayuda a mantener esta, pues, esta calma, esta ingenuidad, ¿no? esta, esta sorpresa eh, y, por, por la vida. Y, y, otro ejemplo que me viene a la mente, porque a lo mejor muchas veces, este... Eh, pierdes la noción de esto pero es por ejemplo el lugar favorito que tengo yo para ir a vacacionar es Acapulco por ejemplo es eh, a mí me gusta mucho la playa el sol eh, me encanta y me gusta mucho por el clima o sea el clima allá siempre hace calor aunque estemos en invierno casi nunca llueve y cuestiones de ese tipo y cada que voy Sigo disfrutando la misma playa, eh, los mismos lugares a donde me gusta ir y lo hago de una manera como tú lo dices, o sea, al estarnos desconectando de, de, de nuestras actividades diarias, que es donde más caemos posiblemente en el piloto automático... Y, y aquí les pregunto a todos, ¿cuántas veces no han caído en el piloto automático de levantarse, vestirse, manejar, llegar al trabajo, a la escuela y no darse cuenta de lo que estamos viviendo? O sea, ni siquiera eh, de manera automatizada desayunamos, nos lavamos los dientes, manejamos, llegamos y no estamos presentes. En cambio, cuando nos desconectamos, como en esta parte de las vacaciones para el compartimiento, y que por cierto, te voy a ventanear Raúl, que de repente me, me mencionas que ahí es donde de repente sale la parte más tóxica de ti. este eh, A veces, ¿verdad? Me dices. Eh, y... Eh, como que te relajas y, y puedes vivir el presente. No sé si te pasa a ti, Raúl. Y puede ser N mil veces que vas a la mismo lugar a vacacionar y disfrutas precisamente como si fuera algo nuevo. Sí, sí, este. Como bien mencionas, ¿no? y bueno, te lo, te lo platiqué, y este, al final es un espacio de confianza. Eh, sí, es, es en las vacaciones me, me, me percaté que es.. es ...donde sale mi lado mi lado tóxico... Este, ...y que al final no solo se quedó ahí, ¿no? Por eso lo trasladé a toda la semana. Eh, pero... ...pues sí, sí, es que... Es, es, ...no sé, no, ni siquiera eh, tengo... ...bueno, sí tengo identificado algunos puntos... ...pero, pero bueno, al final... no importa si me salió mi lado tóxico no... ...pero es una manera de poder ver... ...las cosas diferentes, ¿no? ...a lo que estoy acostumbrado en la cotidianidad. Entonces, eso te digo... ...no necesariamente... El observar las, las la vida de una manera distinta siempre va a ser gozo y placer, no puede haber otro tipo de experiencias, emociones, simplemente es vivirlas, ¿no? Es conocernos, conocernos en, en todos los diferentes momentos este que experimentamos, conocer el cuerpo, cómo reacciona la mente, qué sentimos, y, y bueno, simplemente eso, eso es vivir. Oye, y la verdad es que no fue por ventanearte ni lo ni voy a hacer algo que, que sea, o sea, fue por. Hacer esa reflexión, ¿no? Sino generaste la conciencia, y eso es a lo que me refiero. La conciencia de darte cuenta que a lo mejor esto era un patrón repetitivo. Y que seguramente te vas a cachar y vas a decir, ¡Ah, caray! A ver, me tengo que relajar más para dar más en ese momento en el cual tengo para mí exclusivamente la, la gente más importante de mi vida para compartir de una manera más, este... ...pues chida o más... ...más... Eh, ...interesante, más... Eh, ...padre, ¿no? Por ejemplo, a mí se me va... ...yo soy al contrario, cuando estoy en la parte... ...rutinaria del trabajo, soy más... ...inquisitivo, más regañón... ...más eh, iracundo... ...más cuestiones de ese tipo... ...con la gente que quiero... cuando voy de vacaciones... Ajá, su, ahorita siento feo... A veces, ...a veces feo porque... ...mis hijos están ya en la adolescencia... ...entonces... Ya no es... Sigue siendo padre porque nos vamos a la playa y nos metemos y, y estamos un buen rato en la playa y juegan con las tablas y todo. Pero ya llegan y salen de la playa y ya están en el celular, ya están en otro aspecto distinto. Entonces yo también me he dado cuenta de ese patrón, como que me relajo más y, y no estoy en el, en el tenor de papá este, <ríe> eh, o de eh, esta persona que está señalando cosas y cuestiones, entonces yo también me doy cuenta de esa perspectiva y creo que eso es lo valioso, empezarte a dar cuenta para abrirte a nuevas posibilidades y nuevas prácticas. Sí, eh, sí exacto, ahí está el tema. Perdón, en el darse cuenta eh, y en aceptar las cosas. Eh, eso sí, si, si uno se da cuenta, puede aceptar, por ejemplo, la molestia, el enojo, la alegría, lo que venga, eh, y, y saber utilizarla, no, no, no do, dominar esa parte en lugar que nos domine. Eh, creo que ahí está. Simple, el simple hecho de darse cuenta ya uno puede, eh, tiene la posibilidad de decidir cómo actuar, qué intención generar eh, este, con esa emoción. Y creo que ahí ya es cuando uno es dueño de sí mismo. O sea, ese es lo importante. Pero te digo, este, pero sí es, es interesante, este, al final de cuentas, este tema. Y, y, y lo traslado hacia a todos los ámbitos, ¿no? Un tema de las vacaciones, otros, no sé, cuando uno inicia un nuevo proyecto, pues tienes este ímpetu, esa energía, esta, O pues sea, ahorita también esto esto lo tuve en la semana. Precisamente estuve conviviendo con alguien que recién se incorporó a una nueva labor, a un nuevo rol profesional y, y la pude observar cómo trae esta mente fresca, esta visión diferente, eh, evita esta ceguera de taller, tiene nuevas propuestas, trae, quiere traer estos aprendizajes de otros lados para poder mejorar. Lo, en donde se está desenvolviendo y entonces ese es un punto fundamental que a veces con el día a día uno se va sesgando, ¿no? entonces de repente ya lo que, pues ya nos acostumbramos y vamos apagando bomberazos y cumpliendo solamente con lo que corresponde, sí entonces pues ahí está el, el, el punto ¿no? y puede ser, te digo en eso, o puede ser cuando inicies una nueva relación con alguien llámese amistad, llámese sentimental, este cuando te casas, no aquellos que, que, que cuando llegas el momento de que te casas, pues estás súper emocionado y es el proyecto. O sea, si nosotros tuviéramos esta intención, porque simplemente es una intención este, y una decisión, de cada día eh, ver la vida de esta forma, eh, sería estaría llena de aprendizajes y de, de crecimiento consciente. Y fíjate que esto eh, es, eh, es lo que siempre hemos estado hablando y que es y que parece bien sencillo porque hoy en día eh, para mí eh, el coaching, el mindfulness, la atención plena, el, el aquí y el ahora eh, ha pasado a ser como algo eh, que ya lo he dicho otras veces y que lo vuelvo a decir a título personal como moda, ¿no? Y realmente no generamos conciencia de lo automático que vivimos. Y voy a lo mismo que tú dices, o sea, yo pongo el ejemplo con mi pareja. Ahorita que están ya mis hijos en la adolescencia y cosas así, podemos darnos ya la libertad de ir y salir el sábado a comer nosotros, irnos a un concierto, a tomar una bebida y, y no estar preocupándonos por ese entorno. Y me decía mi esposa, oye, ya tenía rato que no hacíamos esto, que está padre. ¿No? Y dices, ah, pues sí, sí está padre. ¿Y en qué momento de la rutina nos fuimos eh, eh, migrando a no hacerlo, no? Y, y a veces era porque salíamos con los niños y estaba padre también. Pero a veces también era porque eh, en realidad eh, nos ganaba ya la rutina diaria, ¿no? La rutina eh, de decir, ah, sí, lo, lo, lo dejamos para después, ¿no? Y también yo le he comentado muchas veces que cuando tú dejas algo para después, hay probabilidades de que no suceda. ¿Sí? Entonces, si tú quieres decirle a alguien te quiero, te amo, o llamarle por teléfono y saber cómo está, o mandarle un mensajito, hazlo, no lo dejes de hacer. Porque ¿qué tal si esa persona es tu abuelo, tu abuela favorita, o, eh, o el que no sea el favorito, y nace a hacerlo? o compartir algún logro con tu mamá o tu papá, y lo dejas para mañana. ¿Y qué tal si ese mañana nunca llega? Y te lo digo por experiencia, porque a mí ya me pasó en alguna situación con uno de mis abuelos. Lo dejé para después y pues, no pude entregarle la tesis de, de titulación de profesional, ¿no? Y es algo que me quedé con la espinita clavada, entonces... Abrete a esas posibilidades de hacer algo distinto Obvio, pues si es una relación con tu papá y tu mamá Y no le hablas normalmente más que una vez a la semana Pues si le empiezas a mandar mensajitos Si le empiezas a hablar más seguido Pues a lo mejor hasta van a decir Este cuate que le pica, ¿no? Pero es poco a poco un trabajo diario Que tienes que hacer para Abrirte a esas nuevas posibilidades Así es Yo creo que Un punto importante es que sobre todo estas últimas semanas lo he reflexionado mucho. Eh, creo que el, el, el, cuando uno surge una idea, es, es importante bajarla a la realidad. ¿no? Dar, aunque, aunque no la convirtamos en la totalidad, porque hay cosas que no, a lo mejor no van a ser eh, por generación espontánea. ¿no? Pero, pero sí, por lo menos, dar ese primer paso. Yo creo que eso es fundamental. O sea, me he dado cuenta de eso. ¿Cuál perturbador es el tener una idea en la mente y que, y que, y que es una idea que, que sabes que tiene una cierta fijación y dejarla ahí, el postergarla, este, me he dado cuenta que, que precisamente ahí hay una, te digo, una cuestión per, perturbadora, este, que, que aparte te, no sé, en mi caso, ¿no? Me, me empieza a generar desconfianza de mí mismo, ¿no? poca seguridad, aunque sean detallitos, o sea, ahora me doy cuenta de eso, y me percato que antes, precisamente, parte de la seguridad, inseguridad, mejor dicho, que yo experimentaba, tenía mucho que ver con eso. O sea, el cómo en mi mente había un escenario, y yo en la realidad me comportaba de una manera muy diferente, o no actuaba, o actuaba de otra de forma, y entonces eso, ese es un choque que, que, que, que se manifiesta y que, te digo, este genera genera eh, insatisfacción no, bueno, por lo menos en, en mi caso te digo, es algo que he estado reflexionando últimamente eh, y entonces es esa parte o es sea, decir, bueno, pues si ya vino a la mente esa idea, vamos a, a materializarla no, ya la vi, ya la tuve una primera vez, ahora vamos a, vamos a ver cómo la, la aterrizamos este... Y bueno, al final de cuentas, eh, como dices, no hay que, no hay que postergar, postergar, perdón, y un decirte, un te amo, un te quiero, un te reconozco, un gracias, esos eh, siempre, eh, cuando uno los menciona por primera ocasión siempre hay una emotividad muy profunda. Entonces, también recordar que son palabras y son palabras poderosas, pero uno le, le transmite más poder a partir de la emoción. ¿no? Entonces tiene una fijación mucho mayor, tanto en nosotros como en las otras personas y hay que contemplarlo. Oye Raúl, y ya acá de, eh, pues entre el chisme y la y, y, y, y, y la reflexión, ¿nos podrías dar un ejemplo de, de esta situación que dices que de repente ves estos patrones de, de conducta y que cómo los has empezado a abordar para a, a reflexionar? Porque este proceso de reflexión diaria o, o momentánea, porque sería eh, prácticamente instantánea pues tiene que llevarse a cabo con un proceso diario de práctica o de algo que, que te empiece a generar evidencia de, de nuevos resultados, ¿no? Sí, así es. Pues justamente te digo eso, me pasó por... pues igual por algunos temas que he revisado en algún momento o que he leído, o he escuchado, este, y lo empecé a reflexionar, precisamente el tema de, de la materialización de, de las ideas... Eh, que al final re, pues refleja el, el poder que uno puede tener, ¿no? O sea, el, el poder que nosotros tenemos como seres humanos. O sea, pero pero si lo dejamos en la en la mente te digo al final pues no no, no, no se manifiesta. Entonces eh, justo me lo he cachado últimamente que incluso esa es, la, esa es la insatisfacción por lo que he tenido esta semana. O sea, en mi mente a lo mejor mi forma de reaccionar es diferente a la manera en como como lo he hecho. Uh -huh. Entonces y, y a lo mejor la manera en que mi mente pasa no es la más gratificante, la más bondadosa. Tampoco es mala, tampoco es un, una cuestión de, eh, de una maldad absoluta ni nada por el estilo. Pero este pero al final sí es, sí es diferente. Entonces me doy cuenta cómo, cómo esta parte... O sea, sí lo, sí lo, ya lo, o sea, ya lo caché y te digo... Yo creo es que por eso... Porque me... es al final de cuentas... Eh, una de dos, o puedo descartar esta idea y simplemente me quedo, no, pues me concentro y soy congruente o en su defecto, o sea, como hay esa inconsistencia ese es donde como empieza a haber ese, ese choque ¿no? no sé si me expliqué o igual hice más bolas no, no, no, sí, sí, te, te explicaste y creo que es algo eh, interesante de traer porque al final de cuentas eh, nosotros, te acuerdas que estudiamos esta parte de la columna izquierda y la columna derecha entonces, ahí lo que está pasando es que tu columna izquierda pues, eh, Está siendo totalmente distinto a lo que estás este eh, articulando o, o hablando, diciendo no Entonces yo creo que eso es lo que te causa esa, ah, Pero yo quería reaccionar así O a que a por acá te está hablando esa columna y estás interpretando de otra manera las cosas No sé si, si, si esto es válido, lo que estoy diciendo o no Pero... Hablando de esta reflexión, a mí me ha ocurrido también en varias ocasiones, en el sentido, pues, como dices tú, o sea, yo estoy pensando algo y por miedo a, a, no, a no ser comprendido o no decirlo, este, me quedo con eso dentro y no acciono en consecuencia, entonces voy aprendiendo este patrón repetitivo de guardarme esta emoción con ciertas personas importantes de mi vida, y entonces, eh, ¿por qué? Porque los estoy, eh, estoy haciéndole caso a mis juicios, no estoy diciendo, es que ya lo he dicho otras veces y no ha reaccionado de manera favorable, entonces no vale la pena hacerlo y me lo guardo. Y entonces eh, sigo viendo las cosas que en la misma perspectiva... Porque creo que el patrón repetitivo, como en el que se ha visto esta situación, se va a volver a dar. ¿no? Y lo que, cre lo, que es lo que crees, creas, ¿no? Al final de cuentas, eh, cuando, cuando nos dices materializar las cosas, es precisamente, si tú estás pensando algo eh, eh, de esa manera que no va a salir bien, eh, pues es altamente probable que no salga bien, porque ya lo estás fraguando en la mente y lo estás... Llevando a la materialización de esa manera. Entonces, pues, ¿por qué no cambiar el patrón mental y pensar que va a salir? Si no sale, pues es un aprendizaje. Pero eh, sí hay que empezar a reflexionar sobre nuestros modelos mentales, nuestras creencias, y confrontarlas como todos los programas de las cinco temporadas hemos hablado. Sí, así es. Eh, de hecho, escuchaba una entrevista de una alpinista que ya ganó, me parece, dos récordines de subir las montañas más altas muy rápido. Este eh, y justamente ella mencionaba, ¿no? Que ella cuida, o sea, también está involucrada en coaching y mencionaba el tema del diálogo interno. Eh, y que y que de hecho decía: Bueno, yo he conocido alpin, alpinistas, o sea, que dice: si A mí me apasiona el tema, pero he conocido eh, eh, figuras muy importantes del alpinismo que dicen: No, yo yo me muero incluso ahí en la montaña, ¿no? Y ella dice: No, yo cuido mucho las palabras, y digo: No, o sea, yo amo esto, pero yo no me muero en la montaña, yo me muero aquí, ¿no? En, en, mi, en mi entorno regular, este, o sea, entonces, eh, de hecho, dice: Igual, mi, mi, mi éxito. Para mí el éxito, por ejemplo, de subir a la montaña es no es subir y estar en la parte más alta, es ir y regresar a salvo, ¿no? Justamente. Entonces, fíjate cómo es esa parte como bien mencionas de cómo cómo estructurar, cómo diseñar, cómo crear la realidad desde un desde un patrón mental. Ajá, entonces, e ir por esa coherencia, no importa si a lo mejor decía hace ratito, o sea, no no, no tiene que ser perfecta la situación. O sea, a lo mejor Puede ser que tú tengas una molestia y, y tal vez la forma de reaccionar no es la más civilizada, tampoco va a ser violenta, ¿no? Pero, pero a lo mejor no va a ser la más prudente, la más afable, la más amigable. Pero si lo haces, al final hay una congruencia en ti, ¿no? Eh, y bueno, habrá una consecuencia también. Pero si uno está dispuesto a asumir esa consecuencia, creo que ahí está, ahí es cuando se cierra el, el asunto. Pero cuando uno, te digo, por dentro estás, diría por ahí, mentando ahí mamás, ¿no? Este y luego cuando tu reacción es muy diferente al rato o sea no hay algo que no no no, cuajó, ¿no? entonces luego se repite ese, ese patrón y llega un punto en donde sí salen no y no solo unas mentadas no salen muchísimas otras cosas más este en otro momento igual con la parte de alegría con la parte con, con cualquier cuestión no sí porque si lo trasladamos a los estamos hablando desde aparte la de las reacciones a lo mejor que nos causan Inconformidad, pero también en los aspectos de alegría o felicidad, pues nos podemos llegar a éxtasis superlativos que pueden ser inclusive hasta exagerados y que, pues, también tienen ciertas consecuencias ¿no? eh, a, a, a los actos. ¿Y esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que, eh, eh, pues, como siempre lo hemos hablado, todo exceso eh, pues, puede tener una consecuencia positiva o negativa, pero puede, puede tener algo de este tipo, ¿no? Y desde esta perspectiva me viene a la mente que eh, hay muchas evidencias de que alguna vez en nuestra vida hemos visto las cosas como si fuera la primera vez. Y algo bien clarito para todos y aterrizarlo para jóvenes, chavos, eh, eh, personas adultas, es tus relaciones... Eh, de pareja, tus relaciones de pareja, siempre las has visto como si fuera la primera vez, o sea, ¿por qué? porque lleva el proceso de que ya hiciste la primera relación que tuviste, terminó, hubo dolor, hubo pérdida, hubo desapego, hubo luto, y va de nuevo, y te avientas con la misma ilusión de la primera vez, o sea, con la misma ilusión, y a lo mejor vuelve a pasar ese proceso inconsciente, y ese proceso ya lo tienes inconsciente, y ahorita, y a lo mejor ahorita llegó tu pareja eh, con la cual has elegido compartir eh, eh, la vida, así hasta como a veces nos dicen, hasta que la muerte lo separe, pero porque lo has elegido, o sea, has elegido estar y compartir el espacio, con esa plena libertad de saber que eres imperfecto y de que la otra persona también, pero son seres humanos que quieren estar juntos y compartir experiencias y es ahí donde dices, caray, o sea, tengo la evidencia de que puedo estar vivenciando las cosas eh, de manera plena, nuevamente eh, y cada eh, una de ellas con un mayor aprendizaje y una evolución eh, ...que me permite ir creciendo, ¿no? Y ese es un muy buen ejemplo... ...que como bien mencionas... ...cada proceso se vive diferente... Y cuando, por ejemplo, uno siente ese enamoramiento... ...la ilusión es muy importante... ...o sea, se siente... ...diferente, ¿no? Al final de cuentas, entre, entre cada entre cada persona... ...pero hay una hay una chispa, y una esencia que, que permanece... Y entonces, eh, pues uno trata a lo mejor de dar, dar la mejor cara, el mejor, eh, este, la mejor mm, muestra de afecto, los, los mejores detalles. ¿no? Y si esto permaneciera, pues, si esa misma actitud es genuina, ¿no? primero que todo es genuina, y permanece en el tiempo, pues seguramente la relación va a ser muy eh, fructífera, ¿no? este va a ser sostenible, porque continuamente va a estar llena de... De, de novedades Llena de, de, de ese interés Por entregarse al otro Por brindarle satisfacción Por tratar de, de, de aportarle de cierta manera O contribuir por lo menos A, a, a, esa, a esa felicidad eh, Y creo que eso es lo que pasa no Cuando uno va simplemente Esa curva Se va, se va este, bajando Y te acostumbras a la, a la vida cotidiana Pues entonces igual empieza a ver cómo esa esa desconexión, ¿no? Pero si uno busca, ¿no? simplemente el hecho de compartir algo nuevo, porque uno va cambiando, este, normalmente nos vamos adaptando a las situaciones, eh, eh, vamos, pues evolucionando conforme las experiencias y el hecho de compartir, por ejemplo, con tu pareja o otro, una nueva manera de pensar, ya está uno, este, viendo la, las cosas desde la, desde la primera, como la primera vez, ¿sí? o sea, no es, no es estático al final de cuentas este asunto. Y, y, y esta evolución la, la, la vas trabajando y te vas dando cuenta a través de los años que, que se va generando ese cambio en ti desde la conciencia, primero pues estar consciente que quieres ese cambio y reconocer y empezar a dar los primeros pasos. Y la otra cuestión es tu entorno, tu entorno lo refleja y a través de qué lo refleja, de que ese entorno, a pesar de que puede haber situaciones complicadas, se vuelve más armonioso. ¿Por qué? Porque lo que está adentro está fuera, lo hemos hablado. Y como está adentro y la armonía la empiezas a trabajar adentro, a pesar de que se presenten tus monstruos y estos pensamientos y estas situaciones y esta columna izquierda y, y los juicios y cuestiones de ese tipo, empiezas a estar en armonía y en paz y entonces eso refleja tu entorno y empieza tu relación a estar mejor en paz O la relación con tus padres, tus hijos eh, Y por otro lado también evoluciona tu círculo social A lo mejor ya no estás con el círculo social En el cual te ibas de antro y te ibas a echar tus cigarrotes O tus alcoholitos y con beber Y pasas a otro círculo social distinto a donde a lo mejor también te echas una copita o algo, pero ya es otro distinto y dices, ay, ¿de, ¿de qué manera me moví de aquí para acá? Y me di cuenta que todos estos que estaban acá ya nos pertenecen a ese círculo y empiezas a podar, porque también se vale podar relaciones y empiezas a migrar a otras relaciones. No sé si eh, esto te ha sucedido a ti, Raúl, a mí me ha pasado y me he dado cuenta, ¿no? Sí, sí, definitivamente me ha, me ha pasado. Eh, y cada vez que convivo, por ejemplo, con mis amigos más cercanos últimamente, eh, sale al tema, y eh, sobre todo aquellos a lo mejor que ya llevamos muchos años de conocernos, la, la mayor parte de la vida que nos hemos conocido, eh, sale este tema, ¿no? Cómo de repente algunos se han sumado, algunos se han ido, y puede seguir manteniendo ese amor, ese cariño profundo, ese agradecimiento por los momentos que se disfrutaron, pero eh, pues ya no hay compatibilidad o a lo mejor las, mismas, las conversaciones son las mismas de, de siempre y, y al final digo, de repente es padre recordar, pero como que solamente tener reuniones o convivir con gente para recordar y recordar y recordar y recordar, uh, por lo menos a mí no, me, no es algo que, eh, que, que me sea tan grato eh, y, y no hay nada mejor que ir compartiendo, eh, o sea, sí recordar a lo mejor algo y, y este aprendizaje, pero bueno igual y, y también el, el darnos cuenta de cómo hemos crecido cómo hemos mejorado cómo ahora tenemos nuevos desafíos este cuáles proyectos vienen en muchos sentidos también eh, disfrutar eh, te relajo lo que tú quieras pero, pero cómo uno se va pues se va redefiniendo no sí de, o sea ese es otro de los de los puntos no cómo establecer nuevas amistades eh, que se van dando, o sea, se, se, se van dando y, y algunas pueden ser muy recientes y llegar a, a unos niveles de profundidad y conocimiento muy profundos, eh, mejor dicho, muy trascendentes, este, eh, y, y puede ser algunos que llevan de años y también lo son, y a lo mejor algunos que se quedaron en el camino, pero siempre, siempre es bueno agradecer. Y otra cosa, otra cosa que, me, que me vino a la mente, este, precisamente es, es interesante... Y enriquecedor el, el por ejemplo el, el tener nuevos problemas cada vez ¿no? aunque suene a lo mejor no es algo que nos para muchos podría no sonar tan agradable pero eso creo que es maravilloso el tener problemas diferentes cada día diferentes desafíos porque igual a mí no sé si a ti te ha pasado David o, o este pero recuerdo que hace tiempo yo luego experimentaba los mismos problemas por meses o años, ¿no? El mismo problema en, la, en otra cara, con otra cara, pero era la misma situación. Entonces, ahí siento que es cuando uno puede analizar y decir, estoy creciendo porque realmente el problema sigue siendo el mismo. Ni es más complejo, ni hay... O sea, le cambia a lo mejor la cara, el rostro, pero es el, la misma situación. En cambio, cuando uno empieza a encontrar demás algunos son igual muy desafiantes, de repente frustrantes, chocantes, pues dices... Pues esto es algo que yo no vivía antes, ¿no? Entonces, si, si lo estoy viviendo ahorita, tal vez sea un, un nuevo nivel de juego, ¿no? Que lo hemos este, platicado en otro momento, ¿no? Es otro, es otro oponente al que voy a enfrentarme, más habilidoso, con mayor fuerza. Y está perfecto, porque eso significa que, hay, que, que ya voy a, voy a la par en ese sentido. Entonces, no sé qué piensas al respecto de, de también enfrentar diferentes problemas, ¿no? Eh, o problemas como si fueran esta primera vez. Eh, sí, y, y esta parte reflexiva de ver, de primero darte cuenta si están repitiéndose el mismo patrón de problemas, ¿no? Creo que eso es algo importante. Y cuestionarlo, como tú dices, a través de decir, ah, bueno, se me está repitiendo esto, ¿qué significa? ¿Cuál es la significancia de que se está repitiendo el mismo problema? en qué me quiero quedar cómodo sin moverme de ahí que le da vueltas y viene uno no igual y viene igual y viene igual y no cambia el sentido del círculo y eh, a lo mejor en lugar de un círculo pues se tiene que volver una ola no se me, se me ocurre o sea que va a venir y viene con diferente intensidad, con diferente nivel de complejidad pero que sea distinto y creo que eso es algo bien valioso eh, a lo largo del tiempo que también reflexiones acerca de estas situaciones y y el otro aspecto que quisiera yo mencionar, y que todo tiene que ver con esto, es precisamente al ser un ser holístico, integral, como ser humano, como ser persona, tienes diferentes dimensiones en donde juegas ciertos roles. Creo que también, y lo decía Einstein, es eh, si estás en el mismo punto siempre en alguno de esos... Eh, de esas eh, dimensiones que tienes, ¿no? Familiar, pareja, económico, salud, etcétera, que podrían ser una manera de vernos como seres integrales, ¿eh? y siempre estás con los mismos problemas de salud, pues ese es un, un warning o una señal de que, pues, ¿qué onda, no? O sea, cuando te quieres dar cuenta, no? Ya, ya tuviste un cálculo en el riñón, ya tuviste un problema... Eh, de las vías urinarias ya estás en este problema de retención de líquidos por ejemplo y en qué momento te quieres dar te, te, te, te quieres dar cuenta de que hay algo que hay que cambiar o sea en qué momento vas a te va a caer el 20 de decir caray es momento de hacerlo y esto es algo bien duro, al final de cuentas, desde mi experiencia, ¿no? Desde mi experiencia, a ver, si no veo estas cosas de otra manera, ¿cuál va a ser el peor escenario que voy a tener? Sí, y, y precisamente ahí es cuando uno a veces aprende ya con un dolor... O sea, hasta que no se vuelve un dolor insoportable es cuando uno se mueve. Porque lo hablábamos justamente en nuestro círculo de, de lectura, que por cierto es algo que, que bueno, nuestro círculo, ¿no? Ya me, ya me hemos... pero Así más... es, está, está bien. Sí, pero este, eh, al final de cuentas, eh, lo que se lo que hablábamos en, en esa ocasión, eh, uno puede soportar. O sea, si es un dolor tolerable, lo puedes soportar y soportar. Y a lo mejor no estás en el momento o en el lugar óptimo o en el lugar más deseable, pero lo soportas. Porque dices, bueno, no estoy tan mal. Pero hasta que llega un momento en donde dices, híjole, o me muero o, o, o sobrevivo, ¿no? busco sobrevivir. Este, entonces, a lo mejor hasta ahí y, y la vida nos puede llevar hasta esos momentos eh, tan cruciales. Este, y que uno puede simplemente perder el juego ¿no? o sea, y decir, ¿sabes que Ya no, no, me rindo, o en su defecto, ¿sabes qué? Pues de ahí, de ahí so, salgo para, para adelante, ¿no? Dicen lo que le llaman tocar fondo, ¿no? Lo que le llamamos tocar fondo. Pero, pero sí es un, es un punto interesante al final de cuentas, ¿no? O sea, hasta qué momento uno puede estar o está dispuesto a soportar ciertas situaciones. Y entonces, a veces uno conforme, no sé igual si a ti te pasa, pero hay momentos... O hay circunstancias en mi vida que de repente para mí ya son intolerables, ¿no? O sea, que, que ya digo, no, o sea, yo de aquí no estoy dispuesta a lo mejor a, a soportar mucho tiempo de esta forma, ¿no? O sea, o, o vemos cómo lo resolvemos, o en su defecto, este, pues, o sea, no, no sé, vaya, va, tiene que haber alguna solución, ¿no? Y hay otros donde sí, todavía, sí, lo que llamó, la, llamábamos estas vacas, ¿no? O sea, que todavía dices, bueno, igual y, eh, pues por lo menos es un, algo seguro, ¿no? Es una zona cómoda, este, y entonces. Pues prefiero permanecer, pero pero es cuestión de, pues de ir, de ir eh, evaluando cada día. Y, y, y viendo esta, esta situación, eh, me, vienen a, a, me viene una, una este, pregunta importante, eh, y que creo que también es válido, al final de cuentas, ¿no? ¿Cuántas lealdades y mandatos familiares están ahí presentes que alguna vez te condicionaron o que a ti, tú lo tomaste como que te condicionaban el afecto y que están eh, estás siendo tan leal a esa situación que estás buscando todavía validar todo ese tipo de cosas y como dices eh, sigues aceptando no sigues aceptando ...estas cuestiones... ...y... ...muchas veces pasas a esta... ...a esta parte donde... ...tu cuerpo somatiza, ¿no? ...y empiezas a subir de peso y... y comes de manera sana... ...y comes de manera... Eh, ...muy natural, haces ejercicio... ...cuidas tu cuerpo... ...pero dices... ...caray, o sea, ¿qué estoy... ...este... ...queriendo cargar todavía... ...y no querer renunciar a ello... ¿Por qué? Porque me tachen como el hijo bueno... ...como la hermana buena... ...como el hermano bueno... ...como la persona... Este, ...o sea, buscando esa validez... ...a eso me refiero... ...y hay veces que... ...inclusive... ...tienes que podar a tu familia... ...así tan doloroso como se escuche... ...para ti o para mí... ...pero hay veces que hay que podar cosas que no... ...o, o personas... ...de tu entorno familiar... ...que no te están sumando... ...sino que te están haciendo tóxico a ti... ...y está haciendo tóxico a ellos... ...dentro de esa relación. Sí, y es, esa cuestión de la lealtad... ...es muy importante... Eh, ...considerarla... ...porque sí a veces... Eh, ...como dices de, de niños... ...pues hubo un cierto condicionamiento... Eh, ...del amor... ...de la aceptación... ...del reconocimiento... ...y que... ...pues puede quedar muy grabado... Y, si uno no se da cuenta pues repites si y repites cambia la cara como lo hablábamos este rato el rostro pero sigue siendo la misma situación eh, y bien mencionas puede se puede poder, a los eh, familia a lo mejor no precisamente vas a dejar de tener la relación con las, los seres queridos pero dices mira o sea a lo mejor la relación la mantengo pero hasta cierto punto hasta cierto límite, hasta ciertos temas sí, este, a poner límites eh, altos no en lo que lo que y creo que es totalmente válido siempre y cuando pues uno también respete la individualidad ajena pero, pero sí definitivamente es algo fundamental porque es, es, una, es un momento incluso es, es, es igual son maestros no todos pueden ser nuestros maestros si así los vemos. Uh -huh. entonces eh, no, no es con la intención ni de odiar, ni de tener rencor ni de tener resentimiento, al contrario, agradecerle ¿no? agradecer, bueno, pues sabes que eh, aprendo esto contigo, pero precisamente actúo en consecuencia para poder eh, avanzar uh -huh. y bueno, pues por ahí se puede, como tú dices a veces alejar gente ¿no? porque eh, muchas veces ni siquiera tú tienes que dejarles de hablar no o sea, este, simplemente ya no hay compatibilidad este diría por ahí no sé hay un meme de Bart bueno no es un o sea incluso un capítulo que dice antes eras chévere viejo no este o sea, a lo mejor tiene que ver justo con esto no ah bueno pues tú en mi en mi mente tienes esta esta etiqueta esta personalidad y a lo mejor para mí eso es chévere pero pues si tú cambias tal vez ya no ya no yo considero que ya no es chévere pero puede ser que tu vida esté mejor incluso entonces también saber saber saber dejar ir en su momento a estas personas este, o igual cuando nos toque a nosotros pues de repente habrá personas que simplemente deciden ya no ya no compartir ya no hablarnos también es totalmente aceptable pues al final de cuentas los únicos que vamos a convivir todo el tiempo hasta el último día pues somos con nosotros mismos y es una al final de cuentas esa evolución no esa evolución eh... Como lo hablábamos en nuestro club de lectura, que, que por cierto pues es leer un libro al mes y los invitamos a todos a que se, si se suben, pero si no se suman a que practiquen esto, leer. Y a veces es muy trillado y verlo desde otra perspectiva, porque luego les digo, ah, es que compartimos un espacio de, de, de lectura, de libros, de desarrollo personal, de crecimiento, de reflexión, ¿no?, y mucha gente dice, ah, no, es que esos libros no aportan nada, ¿no? Y al final de cuentas yo he leído el mismo libro hasta dos o tres veces. Y de acuerdo a las circunstancias y al crecimiento que he tenido, los veo desde otra perspectiva, estos libros. Y me aportan bastante, no ya desde el aprender algo, sino desde de, a ver, ¿cómo paso este aprendizaje a la sabiduría de aplicarlo a mi vida? ¿No? Y decir, ah, caray, este... Voy, ahora voy a aplicarlo y ahora que estábamos reflexionando sobre esas vacas, pues al final te cuentas, como dices tú, cómo estoy dispuesto, y como lo decía uno de los cuernos, cómo estoy dispuesto a comérmela o a, o a, o a afrontarla y tomar el toro por los cuernos y ver resultados. Y después, ¿cómo voy a trabajar el ver esos resultados? ¿Cómo me lo voy a reconocer? Porque fue un trabajo. Y esto es un ejemplo, Raúl, al final de cuentas tú, eh, y lo voy a compartir aquí en este espacio, eres otro ser humano, aunque eres el mismo ser humano en esencia, eres otro ser humano a partir de que, de que tomaste tu, tu certificación en Conscious Business, por ejemplo, coaching. Hay una evolución y un crecimiento exponencial como, como persona. En ti Y tú lo has platicado y lo has comentado y lo has hecho aquí y cada vez más y más y más y no te has casado con, con el Conscious Business, sino que has ido creciendo y has ido tomando de, de filosofías, de, de de la misma religión que tú practicas y de otras cosas más, aprendizajes que te están haciendo crecer como un ser de luz, como como ese ser, no, no, no, no, no como el coach, no como el emprendedor, no como el profesor, no como el, el tutor eh, o, o como este asesor, sino como ser humano y eso hace crecerte en todos los demás aspectos profesionales de, de, y familiares. No sé si lo has notado y bueno, acá lo, lo evidenciamos porque tú eres una vive, es un ejemplo real de esta vivencia. Sí, sí, al final es, es ese punto de, de, de continuamente estar, pues, analizando, conociéndonos, ¿no? De repente, incluso ahorita me ha, me ha pasado últimamente que, que llego, o sea, que hay momentos donde digo, bueno, está, o sea, sigo en, ya en investigando esto, pero de repente, como que digo, creo que ya, o sea, no es que ya voy a dejarlo, pero como de, ahora, es, o sea, a ver ahora por dónde yo me guío, ¿no? Al final de cuentas. Este, cada vez más, no tanto de, de lo que vengo acá. Digo, sigo, sí se puede seguir aprendiendo. Pero ahora, a, ahora ¿qué más sigue sin tener que, que, que recostarme en alguien o en algo para, para realmente responsabilizarme de, de, de la vida? y ¿no? Es algo interesante, es un reto y también tú lo has vivido, tú lo has experimentado y no, también nos los compartías en este, eh, esta, esta semana. Eh, la, por ejemplo, la, la parte del, del crecimiento que han tenido juntos, Vero y tú. ¿No? Esa, y yo, se percibe, o sea, ni siquiera es eh, una cosa es también lo que tú comentas pero además se, se logra percibir esta, este aprendizaje, esta humildad de, de, de, de reorientar este, cómo buscar un crecimiento juntos ¿no? entonces es algo interesante y que también vas, vas creciendo en otros sentidos si y la parte financiera y la parte, o sea, eso está y como papá este, entonces la verdad es que es, eh, es, un, es un ejemplo en este sentido y como también lo hemos dicho muchas veces, es pues un ejemplo que no, este, una situación que pues no, no, no concluye, ¿no? No hay una, o sea, lo, lo enriquecedor ahí es el, el proceso, aunque haya esa ilusión o ¿no? esa falsa ilusión de que a lo mejor algún día llegaremos a, ah, al punto óptimo, ¿no? A esa cima de la montaña que ya no hay que hacer nada. Pero en realidad creo que ese sería justo el momento del declive, ¿no? El, el, el punto en el, que, en el que empezaría el declive, ¿no? En realidad es, es todo lo contrario, ¿no? Cada vez es, es, es ver. ¿Qué más se puede? ¿Cómo se puede ir creciendo? Es infinito. Y creo que... Y lo voy a hablar... Yo que veo ya a, mi, a mis papás adultos grandes... Creo que ese es algo también importante. Aprender que uno puede seguir aprendiendo hasta la muerte. Y no pensar que ya se acabó la vida plena de mí, productiva o de... todo, esto, Sino que yo puedo seguir evolucionando. Y conociendo mis limitaciones también. Porque al final de cuentas es aceptación y compromiso, ¿no? Al final yo le voy a poner como un ejemplo, mi padre tiene casi 80 años, trae por ahí una deficiencia macular, él es oftalmólogo y ha ido perdiendo poco a poco la visión y no sabemos cuándo la va a terminar de perder, ni él sabe pero eh, luego se me bajoneaba de que un día ve bien, un día no ve bien y yo le decía la reflexión bueno, pa, hoy no viste bien, pues agradece que, que, que sí viste, ¿no? y eh, mañana agradece que viste muy padre y muy bien, ¿no? Y así se van a ir pasando los días, digo, y vas a ver que no, no va a mermar tu, tu actividad ni, tu, ni tus capacidades, o lo vas a ir aprendiendo a, a, a trabajar. Y sé que es duro, porque pues, es duro, pero hoy lo digo: ah, pues tengo que irme preparando para, para, para vivir plenamente esas etapas de mi vida, que creo que está bien fundamental. Aprender a vivir el aquí y el ahora creo que es un paso importante para ver nuevas posibilidades. Y tú ya lo has dicho, Raúl, y yo también lo he dicho. ¿Cómo practicas el aquí y el ahora? Meditación o contacto contigo, pausas conscientes, contacto con la naturaleza, eh, dejar la tecnología, eh, eh, conectarte con un buen podcast, reflexionando, haciendo ejercicio, cuidando tu alimentación, haciendo tu diálogo interno. Otros más, si ponen un estetoscopio y escuchan su corazón durante minutos, eh, son cosas que te van empezando a ayudar a cada vez vivir más en, en plenitud, en aquí y ahora. Porque ni el futuro está presente todavía, y el pasado pues ya pasó. Si no aprendo de él, pues no tengo ya nada que hacer allá atrás. No, no sé si lo veas esto como algo para ir cerrando el programa, Raúl, con algo que quieras decir para ya despedirnos. Y efectivamente el punto aquí está, en digo, creo que todo eh, eh, muchas veces se cierra con la misma conclusión, es eh, cómo, cómo, cuál es la mejor o la manera más efectiva para poder ser, este, eh, estar viendo las cosas como la primera vez, estar en el aquí, en el, en el ahora, estar en el presente. si sí, es la mejor manera, eh, es garantizado, o sea, garantizado la, el respirar eh, estando presente sintiendo cómo inhalas, cómo exhalas, no se siente igual ni una vez, aunque trates de hacer los mismos segundos y todo, no es, no, no es lo mismo. Entonces, ¿qué, ¿cuándo pasa cuando, cuando empiezas, como dice en este piloto automático, cuando ya no, tu mente está en otro lado? No, lo que decíamos, no hay una coherencia entre tu mente, emoción, acción. Entonces, ahí es cuando se, se empieza el, el piloto automático. Pero si conectamos todo... ¿No? y que no es es un aprendizaje de día a día, todo el tiempo, todo el tiempo, y en muchos sentidos, no, no solo es la atención, ¿no? lo hemos hablado, comer, qué leemos, qué escuchamos, que todo, o sea, todo, todo va a influir, es responsabilizarnos completamente de, de nuestra vida, y eso va a contribuir, y habrá momentos de altibajos, pero, pues siempre se puede, se puede aprender. Y con esto nos despedimos, eh, como todos los viernes, siempre, eh... Este compartimiento y este espacio nos permite reflexionar, pero a la vez crecer. Eh, y les agradecemos mucho su tiempo y su espacio. Agradecemos a Andrés por, por la producción del programa. Y, pues, si quieren verlo, estamos ahí en Conciencia Tech y Tráfico 109 todos los viernes. Que tengan un estupendo fin de semana y hasta la próxima. Gracias. Gracias, Andrés.